Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal Sí, hoy tenemos un poquito de zombies, ya visteis que ayer subí la campaña del Call of Duty Cold War Pero estoy especialmente viciado al tema de los zombies, tema easter egg, tranquilos que os traeré el tutorial de cómo completarlo Yo estoy a puntito, o sea, me quedan un par de pasos Y hoy os voy a enseñar cómo va a hacer el pack a punch, la máquina de mejora de armas Tenéis que ir abriendo las puertas conforme ya las voy abriendo y llegar al punto marcado que es la base de abajo para activar la electricidad. Eso sería lo primero. Os recomiendo que las primeras rondas matéis con puños y a partir de la tercera ya empecéis a usar el arma. Eh, y que no compréis absolutamente nada, ni compréis Juggernaut, ni compréis armas. Simplemente ir a puños, correr, escapar de los zombies, no hace falta. Y e ir haciendo dinero hasta que podáis abrir todas las puertas. Aquí como veis voy a abrir el hangar, todo el rollo entrar al hangar. Bueno, no sé si va a la misma vez acorde la voz que el vídeo, pero bueno. <ríe> Yo os lo digo, tenéis que entrar hasta abajo del todo. Hasta la base donde está el generador eléctrico. Vale, una vez empezáis a abrir ya todas las puertas, si estáis en el generador eléctrico, os quedará una última puerta. Y aquí sí que tenéis que hacer más pasta. Normalmente la ronda 6-5 conseguís la pasta para abrir la última puerta, que creo que vale 2.500. Pero bueno, que si jugáis con gente... Es más fácil abrir todo Activáis el botón Y vais a activar los generadores Uno en cada lado Una vez los activáis Aparecerá una anomalía Como una especie de orbe azul En medio del mapa Que es donde va a aparecer el pack a -punch. Os metéis dentro del portal y yo directamente empiezo a correr para arriba Porque normalmente lo que tenéis que hacer siempre está arriba Vale, una vez os metéis por el portal baby! Vale, ya estáis en el portal Ahora os aparecerá otro sitio marcado en el mapa Que es un túnel de Éter, creo, si no recuerdo mal Tenéis que ir al túnel y os metéis Dentro de este túnel os llevará a una sala que está cerrada Pero se abrirá conforme llegáis Y en esa misma sala está la máquina del pack Lo cogéis... Vais al sitio inicial donde habéis cogido el orbe O sea, a la base central Lo bueno del de pack and punch De este easter egg, o de este mapa de zombies Es que está marcado todos los pasos O sea, que es bastante sencillo Pero para la gente que no lo consiga hacer Pues yo os lo explico aquí Y ya tendréis el pack and punch Las mejoras son 5.000 para la primera 15.000 para la segunda Y 30.000 para la tercera Así que bueno, no tengo más que deciros Dejar un like, suscribiros Porque traeré todos los tutoriales Y nada, un besazo guapetones Asalto a atrás.